Seguimos por aquí, eh, ya casi para salir para este lugar de Chetumal. De verdad, eh, créeme lo que te voy a decir algo. Eh, yo empecé a hacer ciertos eh, proyectos, ciertos emprendimientos, pero nunca, nunca, hoy en lo, nunca había yo tenido una oportunidad de tenerlo hoy, como hoy, la oportunidad que me han brindado, me han brindado, eh, para llevarme al éxito y sinceramente te digo una cosa me ha dado la oportunidad claro, pero si sí te digo he cambiado el chip que me ha traído que traía yo aquí desde hace años haciendo este proyecto o diferentes proyectos pero nunca había yo tenido un resultado como hoy y la verdad sinceramente te digo una cosa ha sido algo extraordinario algo bonito que me ha permitido poder, poder cambiar Cambiar, ahora sí, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, de disfrutar las cosas, pero bueno, necesitamos realmente hacer algo, hacer un cambio, hacer historia, incluso ser un poquito, eh, bueno, más bien evitar ser egoístas, ser... Eh, prepotentes. Es más, les digo una cosa, tenemos que ser unas mejores personas y eso es lo que nos da la oportunidad de cambiar. Hay un seminario que tiene la Academia FC y la verdad, esto, sinceramente, yo me he quedado corto en ver cómo disfrutar todo este proyecto y sinceramente les digo una cosa, vengan. Venga, van a cambiar ustedes, van a transformar su vida y van a tener un resultado extraordinario, como yo. Si yo lo, he estado, yo lo he podido hacer, yo creo que tú también lo puedes hacer. Así es que, sinceramente, ven y vas a ver que juntos vamos a poder dejar un gran legado. ¿Sale? Hasta pronto.